Eh, estuve leyendo que has tenido que ver muchos proyectos de muchos tipos, pero uno de ellos tiene que ver con el radio. ¿Qué, qué has hecho sí. en el radio? Dime, ¿cómo es eso? Bueno, eh, es parte como de la trayectoria, como digamos, como de mi trayectoria como activista sobre lenguas y lengua y cultura indígena. Y... Eh, la, la mayor parte de mi trabajo ha sido en, en comunicación. Yo soy comunicólogo, entonces, este... Y una, una buena parte de mi trabajo ha sido en radio comunitaria. Eh, me involucré en, en procesos de radio comunitaria desde joven, desde la prepa. Estuve en el Atado de Juárez, ahí participando en radio, haciendo programas radiofónicos. Eh, luego estuve colaborando con una radio de mi región que se llama Radio Aire Zapoteco. Ahí estuve este, participando, igual haciendo programas en zapoteco, haciendo... Eh, este, cápsulas radiofónicas, ¿no? Así lo eh, difundiendo información sobre las lenguas indígenas, sobre pueblos, sobre pueblos indígenas, sobre el pueblo zapoteco, ¿no? Sobre derechos indígenas, todo ese tipo de cosas. Y bueno, este, eh, esa digamos que ha, ha sido mi, mi participación. Mi participación es básicamente en radio comunitaria. Y En Oaxaca eh, es el fenómeno de las redes comunitarias es muy fuerte. Eh, tiene mucha presencia y hay muchas radios en muchas comunidades y son comunidades son, eh, por ejemplo eh, no sé si tú conoces bien lo que es una radio comunitaria Te, pero tengo este idea. ajá sí tengo idea eh, básicamente pero nada más. bueno básicamente la, una radio comunitaria se trata de que la mayoría no tienen permiso del gobierno para operar son digamos, radios este, sin marco legal, o sea, no están autorizadas por el gobierno. Uh -huh. Son radios que la gente dijo, queremos tener una radio y montaron una radio, ¿no? Y empezaron a transmitir, empezaron a hacer cosas para eh, difundir su cultura, para difundir sus tradiciones y todo eso. Entonces, este, están también eh, en un proceso legal por ser reconocidas, por tener el su permiso, ¿no? Concesión uh -huh. de uso social, pero en su mayoría es, son radios que que digamos eh, que tomaron el cielo por asalto, como dice es esta frase, <risa> ¿no? O sea, como que hicieron, eh, literalmente, o sea, tomaron el cielo por asalto porque están transmitiendo sí. por el aire, ¿no? Entonces, este, la radio en la que yo colaboré era una radio así, radio se llama Radio Aire Zapoteco. Eh, en mi canal de YouTube, por ahí tengo un video eh, donde entrevisto al director de esta radio. Ajá. Y este. Se, se los puedo este, compartir para que conozcan sí, más. De este, de por este favor, proceso. para ponerlo en la descripción del video y, y, y que nos puedan dar seguimiento ahí. A ver, Raimundo, ahorita en el contexto del COVID, que toda esa distancia, ¿crees que la radio comunitaria esté jugando algún papel? digamos, esencial para efectos de las clases a distancias o no? ¿O podría llegar a tener, bueno, pero eh, no? Podría, sí, sí, tiene un potencial para eso, pero como no están reconocidas por el gobierno, por sí. el Estado mexicano, entonces no tienen la posibilidad de, de digamos, eh, tener un convenio con, el, con la SEP para poder transmitir las clases por radio, sí. ¿no? Pero sí, o sea, la radio comunitaria Aires Zapoteco, que está en mi región, está transmitiendo mucha información sobre el coronavirus, están haciendo eh, información en Zapoteco, están también eh, transmitiendo información sobre salud, ¿no? En español y todo eso. Y, y creo que está cumpliendo una función muy importante, un papel muy importante de, de comunicación, ¿no? En, en, la, en la zona. Pero como educación oficial. No está, no está trabajando no, sí, en ese no. sentido, ¿no? De, de todas maneras, está difundiendo y reproduciendo la, la cultura propia, que también es parte de, sí. de lo que necesitamos como zapotecos. Muy bien. Oye, Raimundo, viene en el internet que hay un manual para analfatécnicos. Este. Lo tengo que leer a profundidad, pero tengo la inquietud, es, es muy difícil, muy, muy difícil hacer una radio comunitaria, o sea, ¿se, requiere, ¿se requieren ingenieros, algo así, o si sí es más o menos factible? Bueno, idealmente, pues sí se requiere un equipo, eh, pues muy, muy avanzado, ¿no? De, un equipo humano también muy formado de ingenieros, de comunicólogos, pero la verdad es que en Oaxaca esas radios iniciaron con cero conocimiento técnico, cero conocimiento de producción radiofónica, que o sea, básicamente son eh, algunos compañeros, compañeras que estaban metidos en procesos de, de movimientos sociales, ¿no? de, de, de, de, de, de reivindicaciones culturales y eso, y pues de alguna manera consiguieron un transmisor, lo montaron y empezaron a hablar, ¿no? En el proceso fueron aprendiendo a hacer radio, por ejemplo, ¿no? Fueron aprendiendo a, sobre producción radiofónica, sobre el lenguaje radiofónico y todo eso sobre eh, la, lo político que implica hacer radio comunitaria. En ese sentido, creo que, o sea, si, si lo que quieres es comunicar, o sea, no no requieres una alta capacidad técnica, no, no uh -huh. requieres un ingeniero. O sea, basta con que dos o tres personas se reúnan, puedan operar un transmisor, una, un, un poco de equipo para salir al aire, uh -huh. y con eso ya estás haciendo radio comunitaria. ¿no? Y realmente, pues, sí se, sí se, sí se desea tener un, un equipo técnico muy sólido, ¿no? uh -huh. una, un soporte técnico muy sólido, y también un soporte en el sentido de la producción radiofónica, ¿no? Es tener una formación sólida en ese sentido. Pero, pues bueno, las radios comunitarias lo van buscando poco a poco, ¿no? Fíjate, eh, siempre me ha llamado la atención lo de las radios comunitarias, pero ahora que se desató desatado lo de las clases a distancia, ¿cómo las he tenido presente? Porque aunque se pudiera pensar que en el norte todos tienen conexión, la verdad es que no. Aunque se pudiera pensar que todos tienen televisión para ver un programa de aprender en casa, no todos tienen televisión. Y de los que tienen televisión, no todos tienen señal. Uh -huh. Este, Por ejemplo, la mayoría de nuestros alumnos no tienen celulares. Lo tiene el papá. Entonces, si se quiere comunicar la maestra, tiene que esperar al niño a que llegue el papá del trabajo. Y el papá llega del trabajo, pues también cansado, verdad, y con varios niños que tienen que atender a situaciones. Entonces digo, ay, si se pudieran, si nos pudiéramos comunicar con radio, nos ahorraríamos muchas, muchas barreras. Enfrentaríamos muchas barreras y a lo mejor va a ser un recurso que se potencialice en el futuro. Sí, yo creo que pueden hacer. Hacer radio a la Oaxaqueña, que es montar un transmitor, empezar a transmitir sin permiso del gobierno. Pero también eh, eh, las radios comunitarias han ido empujando eh, pues un marco legal que les permita sí. ser reconocidas. Y ahora eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene una figura que se llama concesión de uso social. Ajá. O sea, antes solo existía la concesión comercial para radios comerciales. Y la concesión pública para radios públicas, para radios del gobierno. Ahora hay una tercera concesión, lo que a partir de, los mil, de 2014, por ahí, en, hay una tercera concesión que se llama concesión de uso social y una asociación civil, un organismo de la sociedad civil o una, una escuela, incluso, puede gestionar este permiso de uso social para poner una radio comunitaria, para operar una radio comunitaria. Pues sí. A la Guaja pues es este. <risa> tomar el cielo por asalto, pero hay un marco legal ahora con el que se puede operar una radio, ¿no? Pues así me imaginé porque el documento que viera de la UNESCO entonces dije, pues, si no existe el marco legal, hay que hacerlo generalmente sucede así primero las comunidades o la sociedad este, va en avanzada y luego se hace el marco normativo después, ¿verdad? Las políticas este es como el mundo al revés pero pero así suele suceder.